En Madrid la bicicleta ahora mismo está teniendo mucha relevancia, mucha importancia, hay mucha gente motivada, queriendo empujar, mucho activista y se están frustrando mucho porque ven que, eh, que las iniciativas que están haciendo no llegan, se bloquean, eh, piensan que los políticos no lo quieren hacer o que ponen impedimentos técnicos que muchas veces no entienden por qué sucede, los propios técnicos eh, tampoco están conformes con, con lo que están recibiendo de, de los activistas porque no, eh, no están haciendo propuestas que tengan en cuenta sus condicionantes, el político en medio de seguridad y prefiere olvidarse del tema, qué bueno sería tener un, un código para saber qué cosas funcionan, por dónde el sistema permite que un ciudadano pueda eh, hacer iniciativas con, con, eh, para la bicicleta y que, y que lleguen adelante, ¿no? y que eso también sirva a políticos y a técnicos para que todos sepamos eh, cómo hacer esa, esa interlocución entre, entre unos y otros. Ese es el, el, el objetivo de, de, esta, de esta propuesta. La, la parte más interesante ha sido que hayan entrado al taller ciudadanos que no estaban en primera línea de, del activismo, porque los, los propios activistas, ellos, sido parte de ese movimiento, sí que habíamos hablado con, con técnicos alguna vez, pero nunca nos habíamos planteado sentarnos en una mesa para decir que funciona porque, o qué porque no, porque, porque esto no sale. Y ha sido una sorpresa porque gente de fuera ha dicho, oye, ¿y esto por qué lo dais por supuesto? ¿Por qué esto está funcionando? ¿Por qué? Eh, yo que no me entero de esas historias que sabéis entre vosotros, no puedo participar tan bien. Y eso nos ha obligado a tomar tierra y a sentarnos y a aclarar cosas que dábamos, por supuesto, y que resulta que no era tan evidente. Y hemos empezado a descubrir